Hola, lo único recordaros que el lunes, este próximo lunes a las 9 de la mañana en la calle Isla de Cuba número 1 pretenden desahuciar a una chica con dos hijos de 3 y 7 años y todo porque los servicios sociales del Ayuntamiento de Santander por un jodido tecnicismo no emiten un certificado de vulnerabilidad ¿Será que una familia con dos menores no es vulnerable? Esto lo saben los servicios sociales de Santander. A ciencia cierta, que esa familia es vulnerable. Lo sabe Jesvicán, a ciencia cierta, que esa familia es vulnerable. Y lo sabe desde luego el juez, a ciencia cierta, que esa familia es vulnerable. Y sin embargo, el lanzamiento no se ha paralizado y sigue fechado para el próximo lunes a las 9 de la mañana. Y necesitamos, porque ya que esos que lo saben a ciencia cierta no lo paralizan, necesitamos mucha ayuda para que tengan la certeza de que nosotros no vamos a dejar que eso se produzca. Contamos con nosotros. Gracias. en un mundo en crisis, un mundo en el que el capital, retorciéndose para tratar de enfrentar sus propias contradicciones, va montando en una criatura aún más monstruosa si cabe. La perspectiva es desoladora, imperialismo, crisis climática, agotamiento de recursos y empobrecimiento sistemático. Frente a esto solo le queda el fortalecimiento de medidas autoritarias y la generación mediática de discursos que las legitimen. Hemos visto la contaminación mediática constante para que la población asimilemos el odio al que menos tiene, para que nos identifiquemos con el fondo buitre que especula con la vivienda y no con nuestro vecino al que desahucian, para que justificamos la explotación de los grandes empresarios y aborrezcamos a quienes se rebelan contra esa misma explotación se nos ha ido poco a poco robando la capacidad de imaginar un mundo nuevo, de, cre de creer que se podía vivir de otra manera. Nos han subido la resignación y el miedo. Nos han hecho creer que no hay alternativa. Y es en esa situación, cuando brotan como un cáncer viviendo de lo más profundo de nuestra sociedad, grupos que tratan de capitalizar esta situación para ayudar a imponer y mantener el orden social capitalista. No nos engañemos, el fascismo no es un reducto del pasado. Está vivo, y si no hacemos nada para impedirlo, cada vez lo estará más. Porque el fascismo es útil al orden social de cara a mantener sus privilegios. Y en un mundo que se desmorona, será la salida deseada por el poder. Mientras nos quieren hacer creer que solo la institucionalidad será capaz de parar esta barbarie, cuando es precisamente esa misma institucionalidad desde donde han cogido las alas. No tenemos más tiempo, tenemos que pagar estos grupos de nazis pero esto solo será posible construyéndolas y debemos tomar las riendas de nuestra vida, como personas y como sociedad, para mirar cada cara en alternativa. Solo podemos lograrlo si conseguimos, por un lado, darnos cuenta de que hay otra manera de habitar en el mundo, y por otro, si empezamos ya mismos a organizarnos para construir esa alternativa. Porque el fascismo amedra en sociedades aterizadas y disgregadas, donde todo el mundo mira a su vecino como un enemigo y necesita que un poder fuerte regule su vida. Por eso debemos de dejar de delegar nuestra vida. Por eso debemos de dejar de delegar nuestra vida y nuestras decisiones en instituciones ajenas. Y debemos tomar las riendas de nuestra vida como personas y como sociedad, para mirar cada cara al fascismo y al capital y decirle que no le tenemos miedo que independientemente de nuestra procedencia o de nuestro color de piel, de nuestra condición sexual o de nuestra identidad de género, somos compañeras en esta lucha y que en nuestro pecho está lleno de amor por nuestras hermanas y hermanos y rabia contra quienes nos explotan y matan a un lado u otro de una frontera. Por eso hoy hemos venido a gritar, pero el resto del tiempo de aquí en adelante nos juntaremos para hablar, para debatir, para organizarnos y sobre todo para construir el mundo nuevo que llevamos. Nuestras Muchas gracias. que veneran grupos como Casa Pau y Amanecer Dorado. Se junta un grupo de racistas, de xenófobos y de homófobos, un grupo que ha salido para manifestarse contra las personas trans. Muchos estamos aquí porque no vamos a dejar que todas aquellas personas que han luchado y que están luchando por dejar de estar en los puntos de vida del poder, de la policía y de grupos como estos racistas, que se llaman Alfonso ah, sí, sí, I, sí, sí, sí. se sientan solas, sí. y queremos que sí, sí, sí. sigan teniendo, y queremos, sí. y sigan teniendo sí, que, sí, que pasar miedo de tener que ser valientes. Sí. Queremos sentirnos unas en las calles, por eso salimos, porque no podemos vivir con la facilidad y distancia el que los racistas por las calles, que se den conciertos de grupos racistas en espacios que normalmente están transitados por personas latinas y racializadas. En una sala los orígenes están los primeros encuentros de actuaciones abiertas de dos Queens en Cantabria, porque nos da vergüenza quedarnos impasibles ante tal burla. No podemos entender los discursos de tolerancia y entendimiento, ni ante los que se libran, ni ante los que ejercen el odio contra las personas más vulnerabilizadas. Estos es fascistas dicen estar con el pueblo, pero esto es verdad. No están en la lucha por la vivienda, están en la lucha contra las personas que viven en precario y echándoles de sus casas. Dicen estar con el poder, estando del lado de las ideas blancas, nacionales, heteronormativas y masculinas tóxicas. Por eso estamos aquí, porque, están, porque estamos las feministas, las antirracistas, las anticapitalistas y todas aquellas personas que tenemos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy estamos manifestándonos para demostrar que Cantabria es tolerante y antifascista. Hace unas horas en este mismo lugar se ha manifestado difundiendo sus ideas de odio y discriminación, en este mismo lugar, justo por ahí enfrente. En esta ocasión han decidido rebajar su discurso para simplemente pedir la división del Gobierno, olvidando al completo su supuesta lucha contra el sistema. Esto no es más que un intento de llegar a posibles votantes del PP o Vox, partidos que supuestamente critican. El fascismo pretende llegar a la gente de un discurso vacío y el populismo. Si una casa se está derrumbando no va a servir de nada pintarle azul incluso de verde, cuando el problema realmente está en la estructura. Lo mismo sucede en España. El problema está en la estructura del sistema capitalista, no en el gobierno de turno. Podrán cambiar los gobiernos, pero no quienes manejan los hilos. La clase trabajadora no necesitamos a ningún gobierno político que venga a solucionar nuestros problemas. Si mañana hay un desahucio, se paralizará gracias a los colectivos de vivienda y a quienes nos movilizamos. Cuando la patronal no quiso negociar, el sector de metal en Cantabria se puso 20 días en huelga. Cuando abrieron casas de apuestas en nuestros barrios, los vecinos y vecinas de la albericia y monte salieron a la calle. Solo mediante la organización y la lucha podemos afrontar los problemas que sufre nuestra clase social. Por eso queremos decir alto y claro, no al racismo, no al fascismo, no a la homofobia, no a la transfobia, no a cualquier forma de discriminación. Y por eso decimos, sea la organización, sea la lucha, sea la solidaridad, sea la paz entre los pueblos. Una sociedad más justa es posible y está en nuestras manos saber que sea posible. de octubre a las nueve tenemos un nuevo desahucio a una familia que pretende asociar otro banco en calle Isla del Cubo el próximo lunes de octubre a las Isla de Cuba Isla de Cuba, no del Cubo Isla de Cuba, que apunta un mal la calle Quiere desahuciar a una madre con dos menores a cargo si no lo paralizamos nosotros, no lo va a paralizar nadie o sea, también se logró parar, el viernes iba a haber otro desahucio pero ya se logró paralizar